He's such a mystery History Hola amigos mis queriditos amante, terror punto quería pedir disculpas por ahora te tenía un poco mal escrito el video, para descompensación, hice este video para que disfruten se diviertan para que se diviertan. Escúchame si me enseñamos contra la lamento humana. Escuchen, la única razón por la que me estoy esforzando por decirles esto a cualquiera de ustedes es porque la historia de Hannah de Killer está empezando a enojarme. Mi verdadero nombre es Hany Arkansas, también conocida como Hannah de Killer y así es como conocí a Jeff, la razón por la que tengo el aspecto que tengo y por la que quiero matarlo. Cuando escuché que una nueva familia se había mudado al otro lado de la calle, no me sorprendió tanto. Era un vecindario agradable y la casa era relativamente barata teniendo en cuenta dónde estaba. Supongo que tenía entre 13 y 14 años cuando todo se fue al infierno. Realmente nunca hablé con Jeff cuando se mudó. Para ser sincero, nunca hablé con él hasta esa noche. Pero es demasiado pronto para hablar de eso ahora. Mi primera impresión de él fue que era un buen chico. Probablemente obtuvo buenas calificaciones, rara vez se metió en peleas, tal vez incluso un tipo genial si se abría a alguien. Su hermano yo parecía que ponía a la familia primero por la forma en que se sentaba con su hermano en la acera. Por supuesto, solo estaba adivinando en ese momento y realmente no pensé mucho en mi análisis porque me estaba preparando para la escuela cuando miré por la ventana le estaba llegando tarde, lo cual era inusual para mí en ese momento de mi vida. Porque casi nunca llegaba tarde a nada especialmente la escuela. No me sorprendió cuando vi a Randy y sus títeres acercarse a Jeff y Leeu en esa estúpida patineta suya. Randy no era más que un matón, siempre molestaba a cualquiera que fuera más pequeño que él. Él fue incluso la razón por la que mis padres me llevaron a la escuela en lugar de dejarme tomar el autobús como todos los demás. Todos tenían su dinero para el almuerzo o algún tipo de efectivo entregado a Randy y sus matones debido a algún peaje que exigía de todos. Todos sabíamos que el grupo de Randy tenía cuchillos y amenazaron con usarlos con nosotros si alguna vez le dijimos a alguien sobre el dinero que le quitaron a los otros niños de la cuadra todos, excepto los chicos nuevos, estaban tratando de intimidarnos como el resto de nosotros. Cuando vi a Randy hablando con ellos a través de la ventana, simplemente miré hacia otro lado. Fue algo cobarde de hacer, pero tenía mejores cosas que hacer que ver a otro niño entregarle su dinero a Randy. Pero la curiosidad se apoderó de mí y levanté la vista unos segundos después. Lo que vi me dejó sin palabras. Jeff estaba de ti ahora y parecía que Randy ya tenía lo que quería. Punto solo, siéntate, pensé, no seas estúpido. Entonces vi a Jeff golpear a Randy en la cara y romperle la muñeca. Oh Dios mío, susurré. Entonces grité. ¡Idiota! Mis padres bajaron corriendo las escaleras y preguntaron qué pasó. Luego miraron hacia afuera y vieron lo que estaba pasando. ya había cortado al tipo flaco, creo que se llamaba Kate, y cayó gritando. Troy solo cayó con un solo puñetazo. Como mi casa estaba al otro lado de la calle de donde estaban sentados Jeff y su hermano, y el frente de la casa tenía grandes ventanales, vimos todo. O al menos lo hice, mis padres entraron después de la parte en la que Randy les robó la billetera, por lo que no sabían toda la verdad. Fue perturbador ver pelear a Jeff. Se estaba divirtiendo demasiado. Sentí un nudo en el estómago como si estuviera pasando algo que no debería pasar, y por la mirada en el rostro de Leo, Jeff no hacía este tipo de cosas a menudo. Lo siguiente que sé es que escucho sirenas y los niños nuevos salen corriendo de allí. Los policías se acercaron con el conductor del autobús para ver cómo estaban las víctimas. Parecía que iban a estar bien. Ya sabes, teniendo en cuenta la cantidad de mierda que les echan. Dado que la política de mis padres eran policías, desde que mi padre fue incriminado por un policía de narcóticos cuando quería desviar la atención de sí mismo, cuando la policía estaba investigando el caso de la copa perdida, terminó con mi padre dejando la fuerza. Entonces, cuando escuchamos las sirenas, salimos al patio trasero, subimos al auto y nos fuimos. Hasta acá llegamos en el miniserie. El video, Jeffrey Killer vs. Jaime de Killer. Espero que te haya gustado el video. Espero que les haya entendido, nos vemos la próxima. Besuma. Yo soy Mariana Hitler bien chicos espero que te hayan gustado y que te parecieron estas historias deja likes es que compartirlos a todas las personas nuestros mis vídeos y un nuevo audición mejorado de 100% entretenida para tener más mejoradas en la edición de este mismo contenido chicos o chicas a mí me puede encontrar como Daniel Johnson en el Instagram me podrías buscarme como Alistair Redfield 1995 y le recuerdo que aún no lo has hecho puedes hacerlo fácilmente en los momentos más dando clic en el botón que aparecerá pronto su pantalla sin más pero decirte yo soy la señora en cuenta las de las historias de terror no veremos después se nada ya decirte adiós